Me cautiva la belleza, la verdad, el amor, la libertad también. No es fácil conocerme. Es fácil conocerlo a él. Hay un abrazo íntimo al que le sigue un periodo de tinieblas. Te has abrazado por dentro. Abrazado por dentro es necesaria la conciliación. Segundo nacimiento es necesaria la conciliación. Me incomoda la... Es sencillo. Es sencillo tratarlo a él. Después que se disipa la niebla puedes conciliarte contigo. Dime si tú lo has hecho ya, abrazar tu intimidad según Justicia, El abuso, la mentira, tampoco la hipocresía Mi Existir es simple, es simple eso existir Es tiempo para el segundo nacimiento, te lo digo yo Que hablo por propia experiencia gratificante y honesta A servir, con placer ayudar y también inspirar. Puedes conectarte conmigo. Muy fácil conectarse. Si sabes quién eres y a dónde vas, estás en tu mejor estadio. Si sabes quién eres y a dónde vas, estás en tu mejor estadio. Disfruta Dalo, disfrútalo. Disfrútalo, disfrútalo, si disfrútalo. Disfrútalo, disfrútalo, si disfrútalo. <muchas> Encuentra tu lugar en el mundo, refugiado en la quinta dimensión Sin tener que exiliarte del sistema, creando tu propio latir Tu condición, desplegándote, mientras fluyes con la vida Evolucionando en tu misma vibración, existiendo sin morir sin fallecer, vibrando en quinta dimensión.